Hola a todos, ¿cómo están? Hoy voy a hablar de las 10 cosas que comí por primera vez en Colombia 10 comidas muy ricas que casi no existen en Europa y que son sobre todo de Colombia o de América Latina Y uh, bueno, cabe recordar que también esas 10 cosas las comí por primera vez en Colombia Bueno, primero porque en Colombia hay cosas exóticas y también porque la primera vez que fui allá tenía 18 años Entonces no, no conocía tanto de las comidas ricas Bueno, empecemos Cosa número uno, el aguacate. oh no, el aguacate es súper rico. O sea, para todos se come un aguacate. Cualquier plota, plato se acompaña con un aguacate. Y en Europa, una vez compré un aguacate y la textura era como... No sé cómo decir, pero... No me gustó tanto, no, no, no sé. Eh, sí, no, no me gustó. parecía como la textura, como mantequilla, no sé cómo decir, pero no no me gustó mientras que en América Latina off, oh, bueno son muy ricos y cuando los probé por primera vez en Colombia yo al principio ahí oh, está verde es raro pero me gustó me gustó y ahora cada día no no pues hace falta así un aguacate cosa número dos los jugos de frutas sobre todo el jugo de maracuyá oh extremadamente rico jugo de lulo jugo de tamarindo Hoy oh, pero el jugo de maracuyá lo amo, o sea, es barato aquí, en Francia de ser costoso, el aguacate también estaba costoso, el doble de aquí, el triple, el cuatriple, no sé, creo que en Francia un aguacate vale como eh, 12 euros 50, tres, no, 3 euros por ahí, lo que vale, bien, bueno, mucha plata, y la maracuyá casi no se encuentra, pero, osh, no, los jugos de maracuyá, olulo, tamarindo, perfecto si no es como esa bebida americana como Coca-Cola, no, eso es natural por lo menos cosa número 3, la yuca y la papa criolla, bueno la yuca en Francia existe, compré una y parecía, era de África en Francia parecía como textura de un jabón, si uno corta el jabón bueno, ¿quién va a cortar jabón? Ah, bueno. bueno, no sé cómo explicar, pero no sé, la textura no me gustó tanto. Y, pero bueno, en América Latina, en Colombia, uf, los yucas son muy ricas y la papa creo yo, las papas que son chiquitas así, me encantan también. O sea, eso siempre puede acompañar cualquier cosa y cuando voy a Francia, ¿dónde están mis yucas? Solo hay papas a la francesa. Cosa número 4 el raspado, el cholado que son como hielos con jugos, entonces jugos de hielo, o hielos de jugos, <ríe> bueno mejor jugos de hielo, uh, entonces eh, son muy ricos, en Francia existen jugos de, por ejemplo jugos en una barrita de plástico así, que uno, y uno pues termina el coso de plástico como una barrita, existen pero no son jugos naturales, mientras que raspado y cholado en general son jugos naturales, esto es más rico. Costa número 5, nos acercamos a la Navidad, las natillas. Entonces las natillas, no se sé, parece como un flan, no sé cómo se explicar el sabor, pero la natilla creo que en Francia no existe, o si algunos fueron a Francia, como se llama allá, o en Europa, si les parece que ustedes vieron, yo casi no veo, pero me gusta la natilla. Y ahora que viene Navidad, ¿es rico, no? Cosa número 6, el Agriquipe. Bueno, el Agriquipe, eh, yo cuando la primera llegué a Colombia pensé que era como el caramelo, pero es un poco diferente, pero sí, se, se parece, ¿no? ¿Están de acuerdo? No, Pónganlo pongan, en los comentarios. A mí me parece que se parece, solo que... Bueno, me gusta más el arequipe que el caramelo, pero se parece mucho, ¿no? Cosa número 7, la arepa. Pero hay muchas formas de arepas, hay unos es que no me gustan para nada, son los que son así redondos y que no tienen sabor. Pero hay otros que están más como amarillos, rellenos. Bueno, no sé cómo explicarlo, pero hay muchas arepas. Algunas son muy ricas. Y en Europa, pues, nunca había arepas. Obviamente, existirán, ¿eh? pero no es tan famoso. Entonces, la arepa, bueno... Cosa número 8, las empanadas. Bueno, las empanadas están en este, miles de variedades, en Colombia a veces están con arroz y carne, creo que escuché hablar que países de América Latina ponen con papa dentro, eh, a veces solo carne, les parece raro tener arroz en algunos países, bueno, en Colombia sobre todo arroz con carne, arroz con pollo, bueno, entonces las empanadas me gustan, o sea, si uno tiene hambre, pero tampoco tanta hambre, pues porque no, una empanadita bien caliente y crujiente. Cusa, cosa, cosa, cosa, no, cosa número 9 eh, los frijoles, entonces hay dos variedades de frijoles que son famosos en América Latina, los frijoles rojos o los frijoles, frijoles negros que se usan más en México creo para los burritos, las fajitas, las dos frijoles, las dos son muy ricas, en Francia existe pero no es para nada famoso, pero uff, las frijoles son súper ricos, hay un plato que se llama la bandeja paisa, uy oh, no, qué rico, entonces sí, los frijoles, eh, escuché hablar que en América Latina comen frijoles todos los días, pues yo eh, en América Central, perdón. Bueno, Voy a vivir en América Central solo para los frijoles. Y cosa número 10 Para terminar, no es una cosa para comer Pero para beber la bebida que se llama la colombiana O sea, es típica de Colombia obviamente uh, Es como la Inca Cola que es típica de, mi, de Perú Que me gusta también Pero bueno, no había probado nunca la, la colombiana En Francia no existe, pero está buena Es una bebida buena, no sé si se exporta a otros países Listo, entonces fueron las 10 cosas Que nunca había probado en mi vida eh, desde que llegué a Colombia empecé a probarlas uh, Y ahora que estoy en Colombia Siempre menos como y cuando voy a Francia Esos 10 productos me hacen falta Yo, ay no, aquí no se encuentra O a veces sí se encuentra pero es caro, no es tan rico Entonces si sí, son 10 productos que uno, wow Quisiera tenerlos para siempre a mi lado Bueno, si te ha gustado el video no olvides El like y suscribirte al canal Hasta luego y déjenme comer Bien rico ahora